Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos, hasta las 4 de la tarde, haciendo que tu tarde se convierta en la mejor tarde de tu vida. Y se viene este nuevo programa que cada vez apuesta a más, no la detiene nadie a ella. Imagínate si yo en el segundo programa hice una... Con una entrevista múltiple, estoy hablando de Laura Domínguez, conductora de Arroba Joven. No sabés lo que se espera para fin de año. Bienvenida, Lauri. ¿Cómo va? Hola, Cari. ¿Todo bien acá? Acá, tratando de distender un poco, hacer flexibilidad y, y largar. Y largar con, con gente que me acompaña. Vos hay que no puedo estar sola. La y buena. bueno, nada como vos dijiste, se me ocurrió una pequeña idea en esta pequeña columna, porque digamos que no es el programa en sí, y nos está faltando uno que tenemos falla tecnológica. Y bueno, y acá estamos, te cuento, son trece, la idea era tres edades diferentes, y hablar un poquito con ellos. ¿Qué hacemos, Cari? ¿Empezamos sí. con este arroba joven que me tiene las manos <risa> transpiradas? <risa> Ella transpira las manos cuando está nerviosa. Laura, el programa es tuyo, te dejo en arroba joven con todos tus invitados, éxitos totales. No, Cari, no te me vayas así, no es este el qué? programa, es <risa> con vos para el Mi Magazine. Bueno, dale. Eh, antes que nada quiero contarles que la idea era eh, hablar un poquito con tres edades diferentes. Acá está Isabel, hola. Hola, Isa. Hola, tía. Hola, ¿cómo estás, pichona? Hola, Bauti. Bauti. Hola, buenas. Hola, ¿Cómo andan? Bueno, y ahí apareció, sí, grande, pana. Apareció él, apareció Franco. Hola, Franco, ¿no está con el audio? Abajo, Franco. Bueno, mientras Franco se conecta con el audio. Franco, hola, ¿estás con audio? Franco, bueno, mientras Franco se conecta con el audio. Es contarles un poquito, Isabel, vamos a hablar con vos, vos te vas a presentar, te voy a contar por qué, porque Isa está estudiando y en este momento dejó una clase para venir a charlar con nosotros a la radio, así que para juntarse con nosotros. Contanos, Isa, presentate vos, cómo te llamás, a qué escuela vas. Me llamo Isabel Méndez, yo voy al ah. Colegio de San Antonio, tengo nueve años y no sé, y no sé, ¿a qué grado vas? A quinto. Quinto grado de la Escuela San Antonio. Y ahí veo una pichona que está atrás tuyo. ¿Quién es? Hola. Hola, Elena, ¿cómo estás? Dale. También. Elena va a ti ¿no? Sí. sí Bueno, eh, a ver, yo te quería preguntar, y no te voy a llevar mucho tiempo, porque Isa nos va a abandonar, porque tiene que seguir estudiando. Quizá vos, eh, tan chiquitita. Obviamente cuento que los chicos que están conmigo tienen la autorización de los padres, de hecho Sole, eh, que es mi sobrina, está con ella. Hola Sole. Eh, Hola. Quizá, quizá sí. te pregunto, a ver, vos que sos tan pequeñuela, eh, contame un poquito qué fue para vos todo esto cuando escuchaste la primera vez la palabra pandemia y cuando escuchaste cuarentena. Yo, al principio, no sabía que era cuarentena y pandemia tampoco. Cuando me dijeron que tenés que estar quince días en calle, yo dije, bueno, quince días... Yo dije, después voy a salir. Y no agregaron quince días más, yo me quería morir. ¡Yo ya quiero salir! ¡No quiero estar más encerrada! <risa> ¿Y qué era? ¿Y te contaron que era una pandemia y por qué estamos con esta en, encerrados así? Mira, ¿te puedo contar que estamos encerrados así? Para no para no contaminar a los demás, para que no se agarren enfermedades, para que estemos todos bien, y que no nos enfermemos por otras cosas. ¿Y bueno. ¿De, qué, de qué no nos tenemos que enfermar? Porque vos viviste muy cerquita del coronavirus, ¿no? Del coronavirus, ¿no? ¿Vos lo viviste muy cerquita? Sí. No, sí. no estabas acá, ¿eh? Estaba en Brasil. Estabas en Brasil, y tuviste que venir y hacer la cuarentena, contame, a ver. Sí, tuve que venir a hacer la cuarentena, quedarme acá en casa. Yo no salí, ningún día nada más papá, mis papás ir a comprar al mercado, y no. Está todo bien. Está todo bien, pero tenés ganas de salir. Cuéntame, ¿y qué haces que hoy no podés ir a la escuela, no podés estar eh, con tus amigos? ¿Qué pasa por esa cabecita y cómo te entretenés en tu casa? mira Estoy un poco triste porque no puedo ver a mis amigos, pero estoy feliz que tenemos que hacer la tarea acá en casa porque podéis, para mí podéis ir al baño cuando se te da la gana, podés comer algo, podéis hacer lo que vos tengas ganas. Y también... Eh, y nada, no, no sé, para mí todo esto es una locura. Es una locura, Contame. No sé, me parece muy loco. ¿Pero por qué? O sea, nosotros no nos reímos, contamos que nos reímos no de la situación, sino de cómo lo toma Isabel, eh, ¿por qué te pasa por tu cabecita que es una locura? A ver, tendrás... A ver, contarle a la tía. No lo dije, pero si no, tenemos que estar encerrados por este virus, yo me quedo acá. Yo pero me... miedo. Yo no quieres sí. no, no tener el virus, vos te estás quedando en tu casa. Sí. Y aparte de estudiar, después, ¿qué otra cosa haces con mamá o con papá, o vos sola en tu casa? La mayoría de veces salgo acá en mi patio a jugar un rato con los perros, después eh, juego con papá, a veces con mamá. Mamá es un poco aburrida, pero bueno. Vamos <risa> no, tener que pasar algún juego. tenés que venir con la tía, Isa. Ay, sí. ¿Sí? Bueno, y, y vi que hiciste algún videito por ahí de baile, bailazo o gimnasia o sí, algo tengo, de eso. tengo la aplicación que se llama TikTok, que tengo una cuenta y ahí podés hacer bailes, te pueden seguir, y nada, no, yo por ahora hice un montón de bailes. Sí, bueno, en algún momento vas a tener que pasar uno para el programa, ¿no? ¿Te parece? Bueno... Dale. Bueno, che, contame, ¿no? lo último más o menos, o sea, eh, eh, ¿te bancás 15 días más de cuarentena? No. ¿No te no. la bancás? ¿Y cómo, y cómo no. vas a hacer entonces? ¿Qué ¿Vamos a tener que hablar con mamá? Eh. No sé, a ver, hablar con mamá. Hola, con mamá. Bueno, mami, vas a tener que ser un poco más divertida por lo que pide tu hija, ¿no? Por lo que Terrible. Hija. No tiene filtro esta chica. No, me parece genial, me parece que es, eso es lo que tienen que hacer. Hice eh, la última pregunta: ¿Con la escuela cómo te llevas? ¿Bien con las tareas? Es más o menos, un poco pesado, tantas llamadas al día. <risa> claro, porque convengamos a ver cómo están trabajando con la escuela. Porque me decís llamadas, ¿te llaman por teléfono? ¿Qué, qué onda? Te llaman por, por acá, por el celular. Por Zoom. Por el por celular, el Zoom. por Zoom. Por el Zoom. Sí. Y tenés todas las materias con llamadas, ¿no? Sí. Y ahí estudias, así que te tienen cortita. Sí, me joden mucho, pero bueno. Bueno, pero aprende. Me muero. No, bueno menos. Porque las señoritas cada vez que llamamos se van. Ah, bueno, no, bueno, bueno. Pero es una de las maneras que estamos aprendiendo todos, Isa. Todos los docentes estamos aprendiendo a trabajar un poquito con la tecnología. Así que me alegro un montón, Isa. Eh, un mensaje chiquitito para toda la gente que está en su casa, para todos los chicos que están en su casa de tu edad. ¿Qué le dirías? Yo le diría que se queden en casa y que se cuiden. Ajá. ¿Y qué más? Una cosita más y nada más. Y que no... Y que usen barbijo cuando se hablan. Ya está. Ya está. Bueno, ya está, Isa. Yo te doy un beso enorme, no te aburras. Mami... Para... Empezaba a ser un poco más divertida de ¿eh? sol, por favor, si no. Día, las mamás no tenemos tiempos para jugar. Sí, Estoy veo. entre las reuniones de Zoom, skate, colegio, no puedo. Trabajo, todo bueno. desde casa, pero Día, bueno. Tía, tía. Que mi amor. Y encima, para ir a cada reunión tenés que tener un ID. Sí, es verdad. Y te lo, ¿y qué te pasó? No, no, que mamá no, no eh, creo que eh, se está hartando un poco de no. ponerme la, la, los ID, ponerme ese número, ponerme el otro. Claro, o sé sea que los papás estamos mareados todos con este tema, sure. ¿no? Dice, dice, sí, sí, mi mamá es una locura, una de ellas. Es una locura, es una locura. Bueno, Isa, yo te mando un beso enorme, andá, sé que estás en clase de inglés en este momento, que dejaste un ratito, así que unite a la clase y seguí aprendiendo. Y te agradezco mucho que hayas estado con, con nosotros y justamente que seas mi sobrina, sabes lo que te quiero, lo que los quiero, y fuiste mi alumna en algún momento, muy divertida. Así que seguí divirtiéndote con mamá, con papá y haciendo la cuarentena. Y quédate en casa. Ok, tía, chao te, ah. te quiero. Te quiero. Chau un beso chicos, enorme. un beso grande. Chao, chicos. Sol. Gracias por permitirlo. Chao, no, por bueno. favor. Isa nos abandona por ese sentido, por eso mismo está estudiando justamente en este momento, en una clase, en su segunda clase de inglés, en el día de hoy, haciendo la tarea como corresponde, vía virtual, como estamos todos acostumbrados, y vamos a seguir con Bau, hola Bau, hace un montón que no nos vemos. Es verdad, por esto del tema de la cuarentena, che. Estamos firmes con la cuarentena, ¿no? Sí, no queremos ni salir, ni queremos tocar en la calle, tenemos miedo. Eres miedo. Bueno, eso es lo que menos tenemos que tener, creo, es miedo, ¿no? Tenemos que cuidarnos, pero sin miedo. Bueno, igual como le pregunté, vos estabas presente y estabas escuchando, seguro. Bauti es uno de los compañeros de Tiago, tu amigo está abajo, no quiere, eh, estudiando mucho. Bauti, eh, también lo mismo te voy a preguntar a vos, a ver, eh, ¿qué sentiste cuando la primera vez que dijiste vos sos un poquito más grande, pandemia fue primero lo que escuchamos, ¿se acuerdan cuando estábamos en la playa quizás? Y después escuchaste eh, Cuarentena. ¿Qué pasó por tu cabecita el día que, que nos pasó todo esto? no? Yo un poco lo viví con vos, así que vos vas a poder contar. Franco, después sigo con vos. Yo, al principio pensaba que nunca iba a llegar. Yo pensaba que era una, una boludez esto, no iba a llegar nunca. Yo siempre lo tuve en la cabeza y estuve boludeando hasta que en el momento que llegó eh, cuando dijeron pandemia, yo ya me empecé a imaginar lo que podría estar pasando. Es más, es lo que está pasando. Pero yo me lo imaginaba un poco peor, pero gracias a Dios nos pudimos organizar, porque capaz que podían haber problemas, entre miedos y muchas cosas, y pueden haber muchos problemas y descontrolarse todo. Eso fue lo primero que se me ocurrió. Y cuando dijeron cuarentena, lo mismo que lo que dijo ella, yo era, yo cuando dijeron cuarentena eran 15 días y se alargó, y se alargó, y se alargó, y se alargó todo el rato. Y ahí me estoy ahora, me estoy aburriendo, no sé qué hacer, pero quedándome adentro de casa siempre. Eh, ¿Vos no salís para nada, Bau? No, no, no. no, no. Y contame un poquito, eh, así con las tareas del colegio, ¿cómo vas? Bastante bien. Es más, ahora termino esta llamada y empiezo a seguir haciendo tareas, así me lo saco de encima. ¿Y qué te parece esta forma de, de estudio nueva que estamos todos aprendiendo, no? Tanto ustedes como los papás. Por una parte está buena para no levantarse temprano, que era lo que más odiaba de la escuela, básicamente. Pero está bastante bien organizada eh, a nosotros en la escuela número 3, secundaria no nos tocó no nos toca a como le toca a la chica anterior de hacer videollamadas a nosotros directamente nos mandan tarea y lo hacemos y por dónde contano, contá un poquito a la gente que te está escuchando eh, para que también muchos sepan cómo están trabajando los docentes y los alumnos no eh, que tuvimos que aprender desde desde el punto de ellos también este, y tuvimos que que también cómo se sintieron con esa nueva forma de trabajar desde un principio bautivos contar eh, por aulas, cómo se llaman esas aulas, qué es lo que tienen. Bueno, por es... la plataforma donde nosotros estamos estudiando por ahora es eh, Classroom, que es como que es un profesor que básicamente crea una clase y manda tareas uh -huh. digital, eh, virtualmente. Ajá. Eso es lo que hacemos ahora. Eh, en otras clases agarran y en vez de mandar tareas eh, virtualmente, eh, hacen videollamadas y mandan como estamos haciendo ahora, y le mandan tarea así, tal cual, como estamos haciendo ahora mismo. Pero, o mandan videos. Claro, también. Bueno, ¿y cómo te cómo te llevas con el, con las eh, con las tareas que están mandando? Porque es aprendizaje nuevo en algunas, ¿no? Sí, por ahora bastante bien. Eh, me cuesta un poco aprend a, eh, aprender, va, a aprender no, a comprender, me cuesta un poco... Eh, porque no es que no quiera ni nada, es que no tengo no tengo ganas, no tengo ganas de hacer tarea, estoy todo el día durmiendo. Pero, te has hecho eh, un vago. Claro, te he hecho un vago, básicamente. Hmm. Pero está, está bueno. muy bien organizado todo esto. Me parece que mucha play también en este, en este periodo de, de libertades aparte. que nos dan para... ¿no? Sí, aparte. sí porque... Y aparte de, de las tareas, de lo que vos sentiste, eh, ¿qué otra actividad haces durante el tiempo libre que te queda? ¿Qué, qué buscaste eh, para entretenerte? Porque te faltan tus amigos, obviamente. Te falta el contacto ¿Sí? el físico, el abrazo, el salir todas las tardes como estábamos acostumbrados con los chicos, estaban acostumbrados ustedes a salir. ¿Qué es lo que reemplaza todo eso dentro de tu casa? Por ahora estoy aprovechando eh, ese momento en que podés hacer actividad física individualmente cerca de tu casa uh -huh. eh, aprovechando y eso es lo que hago al despertarme a las mañanas eh, siempre a la tarde hago tarea tarea, tarea todo el rato y bueno, luego me entretengo o juego a un juego de mesa con mi madre o con mi o con mi padrastro o juego a la play con los chicos con mis amigos ajá, ¿y a papá lo ves? A papá eh, lo vi desde la primera cuarentena. Antes de que cierren, eh, porque antes se podía, eh, los que tenían padres separados se podían llevar de casa a casa. Pero sí. luego de lo que pasó con la familia Campinas Mar, de las familias, eh, creo que eran bolivianos, la familia boliviana, eh, eh, cerraron los pasos para, hacer ah, no está. para ir de madre a padre. Y ahora no, no estaba a... bueno. No estaba enterada, pero bueno, vos la estás sobrellevando eh, muy bien, eh, sé que tenés la capacidad, se deben extrañar los amigos, ¿no? Bastante. ¿Y fútbol? hace fútbol eh, virtual sí, también o, fútbol, o sea, entrenamiento? No, fútbol, claro, entreno. entreno, entreno. Bueno, así que la estás llevando bastante bien. Bastante bien, no es que me moleste mucho, pero lo único que me pero afecta son... son los amigos. Después. Escúchame, Bau, ¿y eh, qué mensaje le darías eh, viviendo y escuchando todo lo que, lo que vos este, escuchás diariamente, ya sea en informativos o, o a los padres, lo que hablamos los papás y demás, ¿qué mensaje le darías a, a tus amigos y a la gente mayor, quizás, que los adolescentes a veces los escuchamos tampoco cuando quieren hablar, ¿qué nos dirías desde el punto de vista tuyo? O a los profesores, o lo... dirigíte a quien vos tengas ganas. Sí, yo diría que se queden en casa, que se laven muy bien las manos, pero muy bien, que es lo más, que nada, lo más importante. Que si hicieron alguna actividad o estuvieron afuera, entren y, ni bien, lávense las manos y no se toquen los ojos ni nada antes de, antes de lavarse las manos. Eh, y si tienen a sus abuelos o a alguien, tratenlo de cuidarlo con lo que más puedan, más que nada lavándose las manos para no poder transmitirle lo que está sucediendo ahora al coronavirus. Y a los grandes, ¿qué nos dirían? Un pensamiento así como reflexivo ¿no? de todo esto que pasa, eh, del ver para qué nos pasa, por qué vos ves que los animales quizás están más libres, ¿qué, qué, qué reflexión le podrías transmitir a, a un adulto que vivimos? a mí todo el tiempo, ¿no? Eh, a ver qué piensa una criatura o un chico de 14 años como sos vos, bautista. Y yo primero les diría que no se desesperen en este momento de la cuarentena. Que no se desesperen, que no vayan, que no vuelvan, que digan que se acaban las cosas, que no, que no se desesperen, que estamos todos tranquilos. Y esto de los animales me parece muy bien porque por fin se están yendo los zoológicos. Al fin. Y para mí diría eso, que no se desesperen y que estén tranquilos, que es algo para nuestro bien, que no nos van a hacer algo para nuestro mal, obviamente. Bueno, así que a cuidarnos, Bau, y a quedarnos en casa. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado este ratito con nosotros. Eh, en esto es lo que se inicia un programa nuevo, que es solamente para que ustedes tengan la palabra. Así que te agradezco mucho, mucho, muchísimo eh, que te, te hayas animado a salir. Y bueno, y decirles que tienen todo el apoyo de, de todos los adultos, que tenemos que entenderlos como adolescentes, de lo que pasa por las cabezas de ustedes, porque sé seguramente que en algún momento, al principio, es toda una adaptación, y te debes haber encontrado con... Con tu cabecita en otro lugar y no quizás queriendo hacer la tarea, o me equivoco. No, no, está bien. No, no te ¿Eh? equivocas. No, no te equivocas para nada. ¿No tenés que ir? No te equivocas, no te equivocas. Tenés razón. No me equivoco. Bueno, así que gracias, Bau, por estar. Eh, te mando un beso enorme y nos estamos viendo por Zoom, quizás. <risas> Dale. Dale. Llamó a Tommy. Te mando un beso. Besos a Connie y a, y a Oski. Y gracias por haberte autorizado a que estés. Beso enorme. Dale. Beso. Bueno, así, Franco. Acá está. estamos, ¿no? Franco no pudo entrar. Evidentemente tenía un tema de audio. Quedará para la próxima, Laura, si te parece. Sí, tal cual. Yo con Franco, bueno, me encantan que ver las diferentes opiniones y la diferente forma de hablar de cada uno la espontaneidad de una criatura de 10 años, eh, o nueve años como Isabel, y bueno, y, y la postura de, de Bauti desde un poco más adulto, y bueno, me falta Franco, que a él le quería preguntar en realidad, eh, ¿qué siente al no poder salir eh, en sus noches los sábados a, a bailar, o encontrarse con sus amigos con la previa y demás? Eso de la pregunta para Franco, justamente, que tiene más de 17 años, ¿no? Eh, bueno, me faltó, él, me faltó él y bueno, era transmitirles eso, nada más que, que, pueda escuchar, que pueda escuchar a los chicos las diferentes opiniones. Tal cual. Bueno, quedará entonces Franco pendiente. Laura, te agradezco un montón, gracias. Me encantó este arroba joven que trajiste en el día de hoy escuchar todas las voces, que esa es la idea de arroba joven. Bueno, gracias, Cari. Eh, es un poquito empezar, es un poquito empezar y larga. <risa> Eh, empezar con estos nervios y bueno, a mí también me gustó, me gustó escucharlos a los chicos y también ya ellos, también es un poco difícil eh, acostumbrarnos a que no estamos en contacto, ya te digo, eh, físico con la mirada, con eh, los gestos, eso involucra un montón de otras cosas diferentes de, de disfrutarlo y, y de divertirnos más, pero bueno, este es el medio que tenemos y lo estamos haciendo lo más provechoso posible. Seguro. Así que gracias de nada, Laura, te agradezco mucho, nos vemos el miércoles próximo, ¿sí? Un beso grande. Nos vemos, chau chivesos. Chau, chau. Laura Domínguez en la tarde del Magazine, quédate conmigo, ya estamos en el último tramo de mix, ya venimos.